Hola, Aquí, Cristian de su canal Jesus Bueno, en este breve, breve tutorial les voy a enseñar a cómo cambiar la hora del tablero. Mantiene presionado alrededor de unos 7 segundos el botón de set y la hora de empezar a titilar. Una vez empieza a titilar, simplemente le cambian a la hora deseada y cuando le cambian la hora, como ustedes podrán observar, cada 12 horas cambia de AM a PM. Listo, sueltan cuando ya haya llegado su hora deseada. Luego cambiará los minutos, lo mismo, presionan SET tantas veces hasta que lleguen a sus minutos de aseados y listo. Ya la hora quedará configurada. Así reinicie su tablero. Espero que les sirva. Un saludo.